Torre Duodraco, salen. Os lo digo ahora mismo que lo tengo aquí preparadísimo. No tan preparado realmente. Drudigon, Golet y Mindful Y ya está. Rezad por un buen Pokémon, compañeros. Primer Pokémon de la Torre Duodraco. ¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock. Y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. Hoy compañeros es día de capturas, pero tampoco muchas porque eh, tengo poco tiempo para grabar y al final va a dar tiempo para lo que dé tiempo Así que hermanos, antes de que vengan mis colegas que vienen en media hora, tenemos que grabar un capitulazo de locos Me pongo los cascos y hermanos, vámonos fuera de este gimnasio porque ya va tocando Creo que creo que había un atajo, ¿no? Sí, había, había un atajo y soy retrasado hermanos Había un atajito, ese, ese, ese, mira, bueno, da igual, da igual ya está, ya está hecho, ya está hecho ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Algún? Ningún problema Tiene que cambiar el, el, la estación Porque he vuelto a poner el reloj normal ya, ya me da igual que sea invierno, verano Primavera o lo que haga falta A ver, creo que se viene Turrita y evento del Team Plasma Así que El evento del Team Plasma, compañeros Es en el en la Torre Duodraco Y ahí podemos capturar un Drudigon Que puede ser clave de cara al siguiente gimnasio Además También podemos capturar a, a Golet Que no estaría mal, o Mindfu. Que también estaría bien. Así que, todos son buenos Pokémon. Todos los que salen están bien. Y vamos a coger al Pokémon de tipo hielo que capturamos anteriormente: el Vanilit. Vanilit creo que se llamaba así. Vanilit. Y level, empezar a levelearle ya de ya. Creo que es interesante de cara al gimnasio número 8. Así que, señor Vanilit. Está aquí. Eso es, Vanilit. Modesto, tío. Me salió modesto. Qué maldita suerte. Amazing. Eh, ¿A quién quitamos? Yo principalmente quitaría a V. Que no, no me está sirviendo de mucho y me gustaría meter a Yuri para volver a conseguir objetos y quitar a Suana. A ver, Suana tiene vuelo y surf y toda esta mierda, pero realmente no es muy interesante. Así que, Suana, lo siento mucho, te vas al PC, me interesa más conseguir hiperpociones y estas cosas y le levelear al... Espérate, ¿he curado? ¿He curado? No he curado, vale. <ríe> ya sabía yo, sabía yo que algo se me iba a olvidar. Curamos rápidamente... Es que te da la sensación cuando entras al centro Pokémon que has entrado y has curado, pero no has curado. Es que no has curado. Torre Duodraco. Salen. Eh, os lo digo ahora mismo que lo tengo aquí preparadísimo. No tan preparado realmente. Salen. ¿Qué, qué es esto, tío? ¿Por qué me sale publicidad? No entiendo. Drudigon, Golet y Mindful. Y ya está. Golet 50%, Drudigon 30%, Mindful 20%. Pues vamos allá. Rezad por un buen Pokémon, compañeros. Primer Pokémon de la torre, Duodraco. Drudigon, vámonos. Vale, esto es bueno para el. Nivel 31, vale, guay. Es bueno para el. Gimnasio tipo dragón. No tan bueno, podríamos haber tenido a Golet. Que había, había una planta donde había 100% de Golet, ¿vale? Pero realmente prefería jugármela a ver si podía salir eh, Drudigon o incluso Mindful. Mmm. Tengo Veloz Balls. La voy a gastar. A ver qué se cuenta este Drudigon. Drudigon, hermano. ¿Te capturas? Uno Dos Tres Es que sí, sí, pisi, lemon, squeezy En teoría se pueden comprarle los balls Pero no sé en qué centro Pokémon Sé que lo he visto a alguien Pero no tengo ni puta idea Corre por este Bueno, que sí, Drudigon Que te quiero mucho ¿Quieres por el mote? Obviamente sí Y el mote que se va a llevar Este Drudigon Dame un segundo Porque obviamente no lo he preparado Soy imbécil Aquí lo tenemos el mote de este Drudigon se lo va a llevar. Rincón Raciano. No te he puesto mote a ti, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Vale, pues Rincón se va a llevar. No, se va a llamar Raciano. Se tiene que llamar Raciano. O sea, por favor, Raciano es un nombre epiquísimo. Raciano. Pues ojo por. Con este Drudigon lo podemos levelear, ¿eh? Este Drudigon. Ah, que no, claro, no tengo en el equipo. Bueno, eh, lo iremos a ver, ¿vale? Pero eh, primero voy a... Mmm... Bueno, vamos a ir a verlo, vamos a ir a verlo. Vamos a ver qué tal nos ha salido este Drudigon, ¿vale? A ver, espérate. Salimos de aquí. Vamos a ir rápidamente a por ese Drudigon. No. Me llega a salir un Tranquil y me pega un tiro en las pelotas. Escapamos. Paso de Tranquil. Que es sorprendente que no tengamos un Tranquil realmente, porque salen todas las rutas, pero bueno. Entramos en el centro Pokémon y, chavales... Ahora es cuando me sale modesto y ya sí que no sirve ni para el gym, ni para nada. Pokémon. Drudigon, ¿dónde estás? Aquí. Alocada. Potencia bruta. Bueno en ataque especial. GG por este Drudigón. <risa> bueno, a ver, es físico totalmente, ¿vale? Pero por lo menos no es malo en ataque, ¿vale? Por lo menos no es malo en ataque. Es malo en defensa especial, que me da igual porque todos los dragones son físicos. Y al fin y al cabo lo quiero para ese gimnasio. A ver... LOL LOL, qué efectazo de cámara, chaval Hay mucho jaleo en la torre Me, me, me flipa esto ¡Eco! ¿Qué pasa, Cheren? Vale, es por ahí Las columnas caídas son como caminos que se pueden cruzar Venga, vamos a perseguir al equipo plasma Ok Hay un objeto ahí Por aquí no se puede pasar Por aquí debajo tampoco Eh... Ay, necesito fuerza Ah, tengo fuerza, qué coño <ríe> Si tengo fuerza, ¿para qué me rayo? ¿Para qué me rayo? De hecho, puedo ir directamente, pero ¿puedo pasar por aquí? ¡Yeah! Esto tiene que llevar a algún sitio, seguro Pues no, al objeto este Y poco más, ¿no? Hiperpoción No está mal Vamos a poner el, el Zaori, Porque seguro que encontramos cositas por aquí, frescas De hecho, no hay nada, pero bueno <risa> ¡Qué lamentable! ¡Polvo este! ¿Queréis dejar de ponerme los dientes largos? En el capítulo anterior también había muchos Muchos polvos estelares no... Me cago en San Pito Pato A ver, ¡Oh! La escalera de, de... que recuerda al... a la torre de los cielos. Vamos por aquí. Mm, por aquí no es. Por aquí. Esto es para el objeto. Bueno, me vale. Me vale. El repelente se acabó. Va, da igual. Da igual. Si sale un Pokémon no lo comemos. Piedra de la Día. ¿Esto para quién es? ¿Para Whimsicott? ¿O algo de eso? Me quiere sonar, pero tampoco lo sé muy bien. Pues es por aquí entonces. 1, 2, 3, y ahí lo tenemos. Seguimos subiendo, chavales. Esto no tiene fin. Vamos, para arriba. ¿No hay combates o qué pasa? ¡Ah! ¡Uh! Vale, chavales. Activo esto por si acaso. No hay nada. Se viene. ¡Eco! Nosotros nos ocupamos de estos. Tú sigue adelante. Vale, pues hay hay uno, dos, tres combates. ¡Yo estoy bien! Aunque ver todos de equipo plasma juntos, menudo fastidio. Ok. Eh, ¿Hay que vencer a estos dos? ¿Puede ser? No, estos no. Estos no quieren luchar, ¿no? Vale. Pues nada. Compañeros, se vienen combates contra el Team Plasma. Junko y Cheren. Madre mía, Junko y Cheren. ¿Junko? ¿Quién llama a su hijo Junco? ¿Alguien me lo puede explicar? Guacho, nivel 34. Intimidado, perfecto. Vamos a revelar a este hombre que lo necesita, ¿eh? Fuerza. poco plón. De hecho, le voy a poner el huevo suerte. Estoy un poco retrasado por no ponérselo. Fuerza otra vez. Eh, con el huevo suerte se lleva también más experiencia el que tiene... ¿Sabes lo que quiero decir? ¿El que, ¿El que tiene el repartir experiencia? Porque no lo sé. Dame un segundito porque voy a quitarle a Javix el huevo suerte. Y a este, que sé que tiene el casco entado, pero mmm, mmm, lo que viene siendo me la pela. Huevo suerte. Quiero levelear lo más rápido posible para no tener luego que hacer horas de leveleo, que siempre son un coñazo. A ver, Team Plasma. Un poke Liepard. Perfecto. Pues te intimido. Me da miedo... Que Se me consuma el equipo un poco. Afilagarras. Bueno, mientras no me pegues, mientras no me pegues, todo va bien. <risa> Haz afilagarras todo lo que quieras. Otro combatillo, venga. Van vale a ser unos cuantos, eh, ya os aviso. Por si teníais dudas de esto, Scrappy. ¿Ves? ¿Ves? Este es el típico Pokémon que no quería que me sacaran. La pregunta es: ¿lo mataré de un golpe? Vamos a comprobarlo en 3, 2, 1. ¡Uh! Guardia baja, es basura Guardia baja, es basura El casco de... ¿Casco dentado? ¿Pero no le he puesto el huevo suerte? Algo, algo se me ha escapado aquí Disparo espejo Quitamos a Luz Porque es físico, ¿no? Y realmente es basura ¿Pero no le he puesto el huevo de suerte? Espérate, espérate ¿No te he puesto el huevo de suerte a ti? ¿Y qué he hecho con el huevo suerte? ¿Qué he hecho con el huevo suerte? Soy imbécil Cambiar, sí, gracias Me ha servido, desde luego que me ha servido, pero para nada Venga, crack Otro combatillo Se ve que hay unos cuantos aquí, ¿eh? dos pokés Lo que no hay es combate ni contra N Ni contra ninguno así, tocho Me sorprende, fuerza Afila Otro, otro igual Otro pringao, fuerza Hasta luego, pichón <risas> Disfruta la fruta, jugar sin azúcar ¿Y qué quiero aprender? ¿En serio? ¿Me lo está diciendo en serio? Madre mía a buenas horas, que ya, ya, lo, ya lo supo en su día. Buena baza. Vale, este es más inteligente. Ha dicho, vale, me va a matar de un golpe. Entonces, ¿para qué coño voy a hacer a Filagarras? Y ya estaría. Fácil. Siento mucho el turbo, ¿vale? Pero cuando es fácil, es fácil. Otro combate. La Esto me gusta, pero es cierto que se hace un poco pesado. Cuando es muy lineal. Me gusta más cuando es en plan tipo... Eh, el castillo este, ¿cómo se llama? Castillo ancestral, que hay unos. Te caes, te subes, te bajas. Como que tiene un poco de cosas, de todo. Super diente. No, no, no, no, guacho. No, guacho, malo. Guacho, malo. No me gusta. Scraggy. ¿Ves? Esto pues ya empiezan los problemas. Mm, voy a ir con Javix. Lautaro se va a hacer un Pokémonazo, os aviso, eh. Por si tenéis dudas. Voy a ir con Demolición. Debería matarlo en de golpes. Tipo siniestro. Fácil sencillo. Estoy a nivel 41. Y Crócoro. Bueno, pues me ha venido bien. Mm. Mm. Mm. Me va a venir también para estos Pokémon tener a um, tener al tipo Hielo. eh. <risa> Lo mato. Un golpe igual, chaval. <risa> Lo mato igual. Los 2-5-5 en ataque. Es increíble. Pero increíble. Leblearé fuera de cámara los EVs también. Colmillo Dragón. Bueno, ni tan mal para el Drudegon. Levelaré fuera de cámara eh, los EVs del del Banlith, ¿vale? ¡Oh, mama! Se va a derrumbar esto. ¡Ay, que está el legendario, es verdad! Ya no me acordaba. Hay muchísimo jaleo en lo alto de la torre. Ya no me acordaba de esto. Creo que estamos muy cerca, ¿no? Aquí no hay nada, no hay objetos ocultos. ¡Guiallo! Por fin el Gran ha reconocido, ha sido reconocido como héroe. ¿What? Inaudito, ¿cómo has podido llegar tan lejos? Atención, por N, para, ¡Para los pies. ¿En serio? Tengo que luchar contra cuatro. ¡Ay le Mao! ¡Ay le Mao! Dime que por lo menos son dobles y así no. ¡Uf, qué pereza! ¡Qué perezoncio, eh! Claro, no habré curado. Claro. Tú me dirás. Eh, pues Habits, pues no contaba yo con tanto combate, ¿eh? No con. Hipercol... vale, hipercolmillo está bien, demolición. Hasta luego, pichón Disfruta la fruta ¿Qué más? Vamos a ir rápido, ¿eh? Crócoro, perfecto Aunque me intimide Sabemos que lo matamos Así que demolición Cae de un golpe Lo malo es que ya estamos intimidados Para el resto de Pokémon que tenga ah. <risa> ¡Perfecto! ¡Perfecto! Siguiente, venga Lo bueno es que entramos Intimidamos Y luego cambiamos Esto nos está saliendo bien En ese sentido Mira, Crócoro. ¿Intimidará a él? Puede que sí Ah, pues no Uy, uy, que no intimida este, este crocorro, chavales. Irá con algo de tierra. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado si va con algo de tierra, chavales. Está intimidado, ¿vale? Eso somos conscientes. Triturar, perfecto. Perfecto, que ha ido con algo de siniestro, perfecto. Demolición, hasta luego, crack. Disfrútalo. Es que el tipo tierra nos hace, nos hace dolorcillo, eh. Nos hace que nos escueza un poco la parte anal. Os voy diciendo. Otro combate, son cuatro, tío Te hacen una emboscada entre cuatro No voy a decir lo que parece eso No voy a decir lo que parece eso, ¿vale? Voy a usar una super poción Porque eh, también quiero usar a este Entonces, tengo super de sobra Vamos a curar a Ambrosio. Reserva Reserva lo que quieras Resérvate una peli Reserva lo que quieras Fuerza, fuerza No lo mato, derribo Mira lo que me quita, tío Es que me quita basura, ¿eh? Me quita maldita basura, chaval Sé que estoy spameando el turbo Pero es que me gustaría pasarme esto hoy Y tengo media hora para grabar No más Así que me lo quiero ventilar El gran N ¿Cuánto llevo grabado, por cierto? Porque todo depende Uf, Muy poco, ¿eh? Muy poco Guacho Ambrosio Intimidamos Ahora estoy curado Ahora sí que puedo matarte Fuerza Chavales Cómo, es? ¿Cómo pega Ambrosio, ¿eh? ¿Cómo pega Ambrosio? Es espectacular. Podía evolucionar el Banlit de las pelotas. Creo que ya está, ¿eh? Creo que hemos terminado por aquí, ¿eh? Se viene evento, chicos. Se viene evento, Dene. ¡Uh, -huh. uh, -huh. uh! -huh. uh -huh. Mira Reshiram, chaval. Mira el maldito Reshiram, ¿eh? Está guapérrimo, ¿eh? ¡Qué, qué juegazo, tío! ¡Qué puto juego! Resiram Y nosotros pillaremos a Zekrom ¿Qué te parece, Eco? Tienes ante ti al héroe que ha de guiar el mundo Y luchando junto a él, la hermosa silueta de un Pokémon Ahora Resiram y yo nos dirigimos a la Liga Pokémon Y venceremos al campeón Y con ello pondremos fin a los combates que tanto daño causan a los Pokémon Un mundo únicamente para ellos Será por fin una realidad ¿Y vuela ahora encima del dragón? ¿Se pira sin él? Ojalá se pirase sin él, tío. Sería brutal. Para poder detenernos, tú también tendrás que demostrar cualidades heroicas. Sí, gánate el respeto de Zekrom, el antagonista de Reshiram, y enfréntate a nosotros. Tú intenta detenernos. Y bien, ¿qué piensas hacer? Según mis cálculos, según el futuro que yo preveo, tu destino es hallar a Zekrom. Tu equipo Pokémon cree en ti. La fórmula para cambiar el mundo será tu incógnita ¿serás tú su incógnita sin resolver? Bueno, que sí. Hasta luego, crack. Y se pira. Bueno, eh, me gusta mucho la historia de, de este juego, la verdad, me gusta bastante. Pero que te diga directamente vea por Zekrom es un poco raro También te digo. Pero bueno, no puedo creerlo, invocar el Pokémon legendario. Sí, es que ese Talene, ese Talene domina lo que viene siendo el... Mirto, la música. Para para pa para pa pa. Es brutal. Pero si es Mirto, cuánto tiempo se inverte Saltémonos los saludos Esa columna de fuego que ha brotado de la torre Era obra de un Pokémon con poder suficiente como para destruir el mundo Y el chico que lo acompaña dice querer liberar a los Pokémon de la gente Bla, bla, bla, bla Un poquito de turrita por aquí Y ahora, si no recuerdo mal Hay que ir ¿Al museo? No, Castillo Ancestral Al Castillo Ancestral me parece, eso es Eso es ¿Pero nos va a dar tiempo hoy? Creo que sí Aún así me gustaría capturar aquí al, al Stunfish, eh. Venga, vamos a por el Stunfisk. Que con repelente podemos surfear Dame un segundito Oh, oh, ah, no, no es aquí Pensaba que iba a ser aquí, ¿dónde es? Ay, ah, F en el chat Esto se, esto se puede en invierno, tío F, Bueno, ya lo haremos Ya lo haremos, no pasa nada, no hay prisa Me he quedado sin repelente, soy imbécil Y en teoría, chicos, en estos charcos no Pero ahí se puede hacer surf y capturar Así que, chavales Vamos a usar repelente Bueno, guardar, que no quiero guardar, pesado Repelente Super repel Y chavales Entramos Ah, que no tengo surf, claro Joder F en el chat por decimonovena vez Venga, cogemos al pato ¡Pato! Claro, si dejo al pato tengo que... Espérate, que el, el... He visto que tenía objeto He visto que tenía objeto nuestro Yuri Vamos a quitárselo, que por lo menos haya merecido la pena Pura total Yuri empieza a ser cada vez menos necesario Lo usaré para levelear, yo creo, eh pero a partir de ya se va a quedar en el PC Me interesa más tener a Suana O incluso al Drudigon Para el gimnasio Así que con esto y un bizcocho, chavales Salimos de aquí Vamos a surfear un poquito Ojalá pudiéramos surfear así por los loles Encima un animal, tío Te imaginas encima de mi perro Y ahora hay que esperar a que se acabe el repelente Esto puede llevar un rato, lo sé, soy consciente Vamos Vamos, repelente Vamos, hermano Vamos, hermano Muy bien Muy bien, la verdad Vaya failer soy Vaya failer soy Venga, repelente Termínate, hermano Termínate Ahí está Se termina el repelente, chavales Y compañeros 3, 2, 1 No me lo creo ¿Aquí algo ¿salgo diferente? Vale, Stunfisk Vale, quería un Stunfisk Quería un Stunfisk, menos mal Nivel 17 No me jodas que voy a tener que levelearlo Qué pereza Qué pereza También te digo que A ver, el Stunfish es Por los loles, ¿vale? Porque realmente eh, No me preocupa muchísimo este Pokémon Voy a tirarle ultra bola A ver cuánto le quita O sea, a ver si lo capturo Quiero decir Dos Tres ¡Dai! Casi Casi, colega Casi Disparo lodo. Venga, dispárame lo que quieras Crack eh, Voy a intentarlo otra vez Venga Segundo intento, chavales por favor, estás a nivel 17. Uno. No me jodas que voy a tener que, que intentar quitarle vida, tío. Es que no tengo para quitarle vida, eh. Por Dios, Carlos, por Dios. Buceo bol. Igual buceo bol. Es que no es, no es acuático, eh. Voy a intentar la buceo bol porque viene del agua. Y a lo mejor funciona. Pero yo creo que esto es para los de los que pescas, ¿no? ¿Uno? Sí, yo creo que esto. Yo creo que esto ha sido un buen intento, pero.. Pero como que no. Eh... Superbola, tío. No me jodas. Estás a nivel 17, hermano. A nivel 17. Uno. No, no, no. Va a, estar, va a estar jodido esto, eh. Va a estar jodido. Uno. Dos. Tres. Oh, my God. La dura vida, chavales. La dura vida de capturar Pokémon. Que te deja reventado. ¿Quieres por un mote? Obviamente. Mote. Que se va a llevar. Eh, Stunfisk va a ser Moya Moya, hermano Moya, te mereces el, el mote Has apoyado muchísimo el canal Así que Moya, te llevas el mote de Stunfisk Que puede Puede haya salido Bueno, y lo vamos a ver ahora mismo Porque, ¿qué quiere decir? Te quiero decir, eh, es un Stunfish. Tampoco tiene que ser aquí la Divina Papaya Ahora es cuando sale malo en... ¿Cómo es? ¿Es más ataque especial o físico? No lo sé A ver... Amable, señor amable Bueno, la mítica, tío Es que esto es muy mítico, ¿eh? Lo de bajar defensa Subir defensa, es como muy mítico Bajar defensa No es muy bueno, ¿no? Porque el tipo tierra está muy OP en esta generación, subir defensa Bueno, sí, vale, venga, va te lo compro, pero voy a comprar Por el que dirán Y hermanos, tenemos que irnos a la Al castillo ancestral Pero, pero Lo vamos a dejar para el próximo episodio Sé que este episodio ha sido cortito, ¿vale? Lo sé Pero es que tengo que... Eh, eh, Irme, así que lo siento compañeros Dejad un super like de compituna, apretad ese botón como si lo vieron mañana Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Turnilog y dejad un comentario para llevaros mote que cuanto más apoyéis la serie Más probabilidades tenéis de llevaros un mote Y nada más, nos vemos chicos, chao Chao